Y voy a buscar un punto al frente de mí, donde poco a poco dejar que mi mirada descanse, percibiendo la imagen y sintiéndome cada vez más y más aquí. Y ahora, dejo mis brazos que reposen tranquilos, y por unos breves instantes le presto atención a mi respiración, haciendo un recorrido mental por este cuerpo. Sintiendo los músculos, la piel y cada uno de los órganos de este cuerpo tan maravilloso. Y a pesar de que pueda haber un rincón donde se haya acumulado tensión o quizás la postura repetida haya hecho que duela alguna parte, en este preciso instante aprecio cada célula cada rincón de esta maquinaria, tomando en conciencia cómo funciona al unísono cada órgano en armonía con el siguiente, cada sistema trabajando en colectivo con el otro sistema, sin que yo tenga que dirigirlo conscientemente. Esta maquinaria funciona maravillosamente Ya ha funcionado para mí por todos estos años a mi servicio a las 24 horas del día. En este momento siento un gran respeto, un cariño especial y un profundo agradecimiento. por esta maquinaria maravillosa, por cada uno de los cinco elementos que conforman este cuerpo. Y esa gratitud, ese aprecio, desde el cerebro al corazón, las piernas, los pies, todos los sistemas maravillosos. Les tengo un enorme cariño. Este ha sido el templo para el alma. Aquí, hoy, ahora, dejo que sea esa energía de pureza, de un amor profundamente espiritual, la que recargue cada átomo de este cuerpo con esa energía refrescante brillante y logre tranquilizar relajar y soltar tantas preocupaciones que le había cargado este cuerpo como si ahora, en este preciso momento, todos y cada uno de los átomos, de todos los diferentes elementos en este cuerpo, recibieran esa vibración especial de un amor tan puro de un aprecio eterno y que esos órganos que quizás están causando molestias Reciban esa misma gratitud, como una ducha refrescante a los átomos, de una energía elevada, divina, de una recarga directa de la fuente suprema de amor. sintiendo como todo vuelve a vibrar cooperando cada átomo en armonía, liviano lleno de luz este cuerpo se siente agradablemente en calma, en paz. Y me permito por unos instantes recargar totalmente todos los rincones. Sintiendo energía de salud, de protección y de amor recorriendo esta maquinaria maravillosa sintiendo bienestar una calma tan refrescante y livianés toma unos minutos de paz Ahora mi conciencia empieza a volver a tomar fuerza, volviendo a experimentar quién soy yo, quién he sido. ¿Y quién siempre seré? Empiezo a sentirme a mí misma, a esta energía sutil, espiritual, al alma que soy yo. Esta conciencia eterna Única. no hay nadie más en todo el universo como el alma que soy yo y cada alma aporta su brillo y color particular vuelvo a sentirme en esa dimensión espiritual donde no hay límites para mi paz donde estoy más allá de las circunstancias temporales yo esta energía eterna el espíritu vuelvo a sentir mi naturaleza original profundamente tranquila naturalmente liviana y disfrutar de mi mente poco a poco, entrando en el más agradable silencio. Cada pensamiento que nace desde mi mente es como una semilla de luz que germina en agradables sensaciones. De calma, de armonía, de fuerza, esperanza. Como si el espacio mismo donde el alma existe, todo fuera luz la luz más hermosa que haya sentido. Una luz de profunda y absoluta pureza. Aquí no existe la oscuridad. Aquí el alma es lo que originalmente fui un ser absolutamente amoroso aquí nada ni nadie puede causarme daño en este espacio espiritual de profundo Paz, todo lo temporal se disuelve, y es una experiencia profunda, agradable, de libertad. No estoy restringida a un espacio. En esta es dimensión espiritual, mi ser, despierta todo lo que siempre ha sido. La maravillosa libertad del alma, profundamente feliz. Más allá del tiempo, más allá del cuerpo, mi espíritu vuelve a sentirse en su estado original, en una cercanía natural con la fuente suprema el alma suprema la semilla irradiando eternamente amor la energía del ser supremo rodea completamente al alma con una intensidad como si fuera un fuego que limpiara todo el sufrimiento del corazón y fuera recargando de amor todo a su paso, la fuente suprema, mi compañero eterno, está tan feliz, de habernos vuelto a encontrar, su amor profundo hacia mí, es el amor único, eterno, incondicional que tanto había estado buscando. El alma tenía ese recuerdo de un amor perfecto, de la fuerza de ese amor profundo, inagotable, ese amor que conoce todo lo que soy y me hace estable, me permite reconocer en mí mi propia fuerza espiritual. Yo soy un alma profundamente pacífica. En mí viven tantas cualidades, muchísimas que había olvidado. El alma que soy al recibir esta fuerza de amor, al sentir la profunda esperanza de la fuente suprema hacia mí, voy sintiendo en lo profundo que en realidad soy mucho más fuerte, más capaz de lo que yo misma había entendido. Y sentir al Guía Supremo conmigo, mostrándome el girar del tiempo, como una enorme rueda que nunca se detiene mostrándome que sin importar la situación yo el alma soy capaz de continuar yo tengo fuerza de adaptación, el amor, la luz, la claridad. De saber que sin importar lo que la vida ponga ante mí, soy capaz de superar. que con cada paso valiente escuchando mi propio corazón sintiendo la visión que la fuente suprema tiene para mí no estoy solo Sola, el ser supremo por cada paso que doy, me cubre mi espalda y me da apoyo, me ayuda y eleva mi ser. Y cuando vuelvo a estar consciente, sintiendo esa fuerza natural del alma, puedo ayudar a otros a reconocer esa misma fuerza en su ser, como un faro de luz en la oscuridad volviendo a despertar la esperanza de tantas almas angustiadas. Soy como la estrella guía para guiar a todos hacia la fuente retornar a esa fuente universal de amor, donde todo y todos vamos a estar bien. Dejar que la vida fluya, que esa rueda del tiempo y yo Volvamos a armonizar mi propio recorrido con la compañía tan cercana de la Fuente Suprema. Me siento a salvo, me siento bien. Y así, poco a poco, voy a volver a tomar conciencia de mi cuerpo absolutamente tranquilo, de mi mente liviana, y moviendo suavemente mis manos y mis pies. Vuelvo a la aquí y a la hora. Om Shanti. Entonces, como muchos de ustedes deben saber, el jueves pasado, pues nuestra hermosísima y dulcísima Daddy Yankee, que era nuestra directora mundial, que ya tenía 104 años, dejó su cuerpo. Entonces, estamos haciendo en todos los centros de Brahma Kumaris, aunque estemos en cuarentena alrededor del mundo, un espacio todos los días para sentir esa luz y esa guía del ejemplo que fue ella para todos nosotros. Y entonces quería leer lo que siempre leemos, pero hoy con otra conciencia, con estas enseñanzas tan lindas que son una práctica genial para la vida y son muy presentes. Entonces...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 En cuanto alguien dice cualquier cosa insignificante, uno ya empieza a quejarse o a llorar. Y no parece muy correcto ser tan sensible. Sin embargo, tampoco es correcto ser insensible. Interpreta con amor lo que sea que dicen los demás. Trata de ser sensible a los sentimientos de los demás con respecto a lo que uno les dice. Hay quienes se sorprenden de que los demás se tomen tan mal sus comentarios. Dicen mu cosas muy duras a otras, pero no pueden tolerar que nadie les diga nada. La falta de tolerancia produce impaciencia, lo que distingue la espiritualidad, o sea, la calidad del amor en la atmósfera. ¿Cuánto tiempo más tengo que seguir así? Preguntarse algo así no es usar el poder de tolerancia. Recuerda que eres un actor en este escenario de la vida. Toma un poco de distancia e interpreta tu propio papel con desapego. Persevera en tus esfuerzos espirituales y sencillamente pasa la siguiente etapa. Entonces, sabiduría para todo lo que estamos atravesando. Y espero que les haya ayudado y que puedan estar haciendo sus ejercicios todos los días para recargarse de esta energía de paz, de tranquilidad y esperanza que tanto es necesaria ahora.